¿Qué tal amigos de Profesión Hogar? Hoy tenemos la barba de un pirata. Vamos a enseñar a pegar. Para esto podemos conseguir extensiones de cabello que las podemos encontrar en cualquier sitio de, de belleza. Aquí ya hemos cortado una porción de pelo y otro un poco más largo para crear el bigote. ¿Empezamos entonces? Comenzaremos a poner lates en la posición en la que usualmente saldría el bigote. Y de esta manera nuestro pirata ha quedado.